Preguntan eh, quiénes o quiénes son tus profesores de bajo y qué más te enseñaron. Mis profesores de bajo fueron varios, yo no tuve una enseñanza eh, académica, no fui a un conservatorio nunca, yo estudié en una escuela de música, que voy a pasar el nombre para que quienes quieran llevar a sus hijos ahí a, a, a estudiar, a practicar y a una iniciación musical, lo hagan, se llama El Abridor Escuela de Música, es una escuela hermosa, eh, con un profesor que se llama Osvaldo Padre Becchi, que él era el director general de, de, la, de la escuela, pero más que un director, él era, fue para mí un, como una especie de segundo papá, porque era impresionante el rol que, que cumplió y que tuvo en, en, en mi vida él. Y bueno, después más puntualmente o sea, ese es así como un gran maestro eh, pues claro, no, no sé si son profesores de bajo los que más me enseñaron sobre el bajo sino profes, maestros de música los que más me enseñaron sobre el bajo capaz algún profesor de bajo me dijo mira sí, acá la mano, ponelo un poco más así un video de YouTube que me decía mira cambia la mano así porque te va a agarrar finitis, una cosa más técnica eh, que sí los hay hay un profesor mío que se llama Andrés Dulcet el Colo Dulcet, que es un bajista sesionista que trabajó con todo el planeta, que allá lo amo, al Colo es un divino. Está vivo, ¿eh? no, no, no está muerto, pero lo quiero mucho. Y después, bueno, ahora mi profesor actual, que tuve solamente un año, pero me partió la cabeza tomar con él, que son, eh, como es esto, ese eh, Josengo Frojan, Josengo Frojan, que, que bueno, también eh, me partió la cabeza en formación. Y es bueno, pero son cuatro. Josengo, Andrés, Osvaldo, director del lauridor y este Darío Tepman, que es un profesor de música que me preparó para entrar a Bellaneda, y yo de hecho empecé a estudiar pedagogía con él, allá para preparar clases que tiene más que ver con una cuestión concretamente de la la música y la docencia. Y esos son, así, grandes maestros en, en la vida. Eh, ¿Cuál es la experiencia de actuar y ser parte del circo continuo? Actuar. Actuar. No sé si yo alguna vez actué en, en el circo continuo, así, en cuanto a actuación se refiere. Hago muecas, lo miro a Varsovia, a, hago que actúo, pero no sé si actúo realmente. Y, pero el rol en el decir continuo, mi experiencia en el decir continuo, eh, es hermosa con todo lo que tiene, porque también lo que tiene es que es real, no es una experiencia como puede haber sido quizás la experiencia con el Maipo, donde era una cosa llena de luces y tenías, ah, viste, de toda la. Y, y todo entre comillas, pero tenías una gran producción, una gran, una gran cosa muy grandilocuente pero desde lo conceptual, las letras, las canciones, eh, era un, un medio plano. Yo no, no tenía un rol de intervención en, en la música, había un director que arreglaba, una directora, que muy grosa, de hecho. Y en el circunstancio es muy diferente, porque hay fechas que son increíbles y son impresionantes en cuanto a producción, en cuanto a sonido y demás, hay otras que no. Y eso es, es real, es algo que pasa y que tiene que pasar para poder eh, ser parte de este mundo del arte, ¿no? Y para mí el ser continuo es un espacio de, de creación y de, de formación de criterio, porque de nuevo, pensar en la música en función de otra cosa es muy importante. No siempre se hace música para uno o para, para tocarla, es música para otros artistas. Y para mí el circo continuo, esa es una experiencia que tengo que la verdad que es genial. Estoy viendo las preguntas. Se dice, tocar activo es igual actuar. Comparto. Y preguntan, esta es profunda, ¿quién es Federico Cáceres? ¿Quién es Federico Cáceres? ¿Soy yo? ¿Punto final? ¿Punto final? Soy yo. Bien. Eh... Yo le tengo otra pregunta que le voy a hacer que tenía acá en el cuestionario mucho más adelante, pero la vamos a hacer ahora. Para las actuaciones, usaste el nombre artístico de Javier Schoch. Sí. ¿Por qué el cambio y por qué ahora volvés a usar tu nombre real? Es el, el Javier es el, mi segundo nombre y Schoch es el apellido de mi vieja, mi mamá. Me pareció interesante juntar los, las dos cosas como para hacer un nombre alternativo. Y ahora vuelvo a usar mi nombre porque prefiero amigarme con mi nombre. Siempre pensaba que mi nombre era un nombre común, un nombre que no tenía un sonido bueno, era como muy, una mezcla entre España y, y Corrientes, era como una, una cosa ahí de un correntino gallego, era una cosa, un gallego correntino, es como una cosa que no me, no me terminaba de gustar, pero, pero bueno, la verdad que poco a poco pasa el tiempo y me voy amigando con el nombre Federico Cáceres, Federico Javier Cáceres, y preferí usarlo un poco para eso, y también porque bueno, en redes sociales aparezco como Federico Cáceres. <ríe> Bien, um... ¿Y te dedicas o dedicaste a algo más, aparte del arte? Quizás desde otro lado mencionaste que habías estudiado un poco de expresión corporal, quizás. Dedicarme profesionalmente, eh, no, sí, alguna que otra, que otra changa, pero sí lo que hice fue operar sonido, que igual está ligado al arte. Eh, tomé un curso en el estudio urbano, son unos cursos que, que se hacen que estaban bancados por el gobierno de la ciudad, estaban bancados por el gobierno de la ciudad y eran muy muy baratos, muy accesibles y con una calidad docente y pedagógica muy buena, entonces me sumé a estos cursos a uno que se llamaba Sonido en Vivo con un profesor y un sonidista muy grosso, se llama Fabio, ay, no me acuerdo el apellido. Pero bueno, eh, la verdad que eso me sirvió para hacerme de ciertas herramientas para salir a laburar. Y laburé, laburé bien de eso, hizo algunos laburos copados, pero eso quizás lo más alejaba a lo que es el rol musical, el rol escénico que tiene el músico. Pero después, eh, no, no, no, no, a otras cosas no. Me gusta todo el arte, todo tipo de arte. Te gusta el arte. <ríe> eh, acá dicen... Eh, ¿cuántos temas tenés compuestos en total? Muchos, no los puedo contar, son muchos. Compongo desde los 13 años. Tengo 21 años. Bien, y me dijeron que preparaste una versión propia de una canción del Circo ¿Quieres que la escuchemos? Sí. sí, obvio. Es una versión adaptada de números vivos que está subida como 45 tonos porque no tengo la voz de Maju así que vamos a hacerla bueno, empiezo no puedo morir no puedo vivir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 Recuerdo y siempre lo pierdo, meros vivos que se marchitan, números vivos que ya no existen. Aire en el éter somos fantasmas, parte de un circo ientes plasma el ritmo me sigue no sé Muchísimas Está gracias bien. por esa versión innovadora y la quiero escuchar en un CD, básicamente. Recién, hace un ratito, mientras le estaba agarrando la tocaba, eh, la guitarra, la toca. Oh. <risa> bueno, no sé, volvemos a la versión para adultos. Eh, ¿Por qué todavía no salió un disco tuyo? Sí salió. No mío, pero sí salieron cosas donde yo participo. Sus Hay un seguidores de... no están informados, al parecer. Sí, no soy una persona que sepa informar muy bien las cosas vía redes sociales. Me hice un Instagram hace un año, menos, menos de un año. Y me salen las cosas, la difusión me sale medio medio. Pero yo participé de, bueno, de todas estas grabaciones que estamos haciendo con la banda de Tomás Calvano yo ahí toco el bajo, y también desde los ensayos hay una, una participación activa en, en lo que es la producción, los arreglos y demás de las canciones, pero es cierto que un disco mío todavía no, no está, pero está en elaboración un disco con este grupo mío, Mengan que quizás pronto vea la luz, así que estemos atentos ahí, eso lo vamos a difundir mejor, así que eso va a estar un poco más accesible. ¿Hubo algún grupo que integraste que te habría gustado que siguiera? Eh, ¿Por qué y qué pasó? Un grupo que integré que me hubiera gustado que siguiera. Bueno, como te comentó un poco al principio, yo tengo tenía ocho, como ocho grupos que eran una, una locura, <ríe> era ya bien viable eh, profesionalmente, creativamente, emocionalmente físicamente no puedes estar en, en tantos lugares al mismo tiempo pero de todos esos grupos había había dos que tengo muchas ganas que me hubiese gustado mucho que siguieran uno es eh, el grupo que tenía con Seba que era un grupo trio hot dog se llamaba un grupo que prometía muchísimo siempre en nombres serios viste nada de, de andar con eso y ese grupo me encantaba muchísimo. Y después era otro tenía otro que se llamaba Agnés Argot, que era impresionante también. Era muy bueno, pero también por un poco lo mismo de no poder estar en 50 lugares al mismo tiempo, no se pudo. Después hubo otros grupos que se terminaron porque o no quería estar ahí, o no se podía, o o se peleaban algunos, o sea, había diversas cuestiones, pero bueno, por ejemplo, el otro grupo que tenía era Non Calopsia, con Maju y Aiza, que es una amiga nuestra, y ese grupo se separó porque no podíamos coordinar nunca para ensayar, era, era un quilombo, y estaría bueno que siga, pero ya, como tengo la cabeza un poco posicionada en otro foco, ya... Creo que hoy en día si me, sumo, me subo a ese barco sería para querer bajarme a la, a la corta. La verdad que no... Es eso, o sea, es poner mi rutina en función de, de un foco. Y mi foco no, no está ahí ahora. Pero bueno, ¿quién dice? Quizás mañana. Sí, yo tengo muchas ganas. Un sueño que tengo es, eh, por un lado, tocar en una banda de música cubana. Es mi sueño, pero... Lo, es lo que más, bah, no sé si lo que más quiero, pero una de las cosas que más quiero hacer. Y bueno, qué sé yo, no, no, capaz son un poco ortiva y es una mirada un poco, puede parecer pesimista, pero yo la veo eh, más terrenal, yo no, no me gusta hacer pensar en sueños largos a largo plazo y muy grandilocuentes, porque No porque crea que no tengan sentido, ni que sean un motor, sino porque es más fácil es, es muy fácil frustrarse con esos sueños. Y al mundo no le importa lo que uno tenga para decir. Al mundo le... le... Entonces, en ese sentido, la, es, es impresionante lo mucho que pueden traccionar a uno y lo mucho que puede motorizar a uno un sueño eh, corto. En el sentido como puede ser, bueno, me planteo un objetivo... Hacelo, lo hago. Un objetivo que puede ser, ok, te gusta, no sé, eh, te gusta escribir, bueno, escribir un texto cada dos días. Cumplí con ese objetivo. No quiera ser el próximo Borges. O, no, no sé, a mí no, me, no, no pienso en ser el próximo Spinetta. No, no, no, o, qué sé yo, sueños como ese, tocar en una banda de música cubana. Yo pienso en ese tipo de cosas. Pero después, un sueño que puedo llegar a tener es que mi banda, por ejemplo con la que estamos ahora llevando a cabo este proyecto del disco y toda la cuestión, se sostenga como un espacio sano que cure y que a la vez sea un espacio de creación que le haga bien también a sus propios integrantes. Entonces, ese sería un sueño, que mis espacios sean saludables, productivos, creativos, o sea, no, no, esos serían mis sueños. Bien, acá preguntan, ¿un libro y una película? Un libro y una película. Una película a mí me, me partió la cabeza en su momento. El Taxi Driver. Me encantó. Me pareció genial. ¿Puedo decir una serie? Una serie me parece que, que cuenta, ¿no? Vivimos en ¿Sí? la época de la serie. Eh, me gusta mucho los simuladores. Los simuladores me, me parten la cabeza. Y me gusta mucho el anime también. Así que hay muy buenas series de anime. Y después eh, un libro... Hay uno que me leí cuando era muy chico, que hoy, hoy justo estaba leyendo una cita del libro que se llama El Lobo Estepario, de Germán Gess, y me, me cambió ese libro, me hizo una locura, y, y bueno, ese es un, un libro que me, me, ayud, me ayudó mucho también cuando era chiquitito, un libro muy interesante. Bien, acá preguntan también música cubana, tipo qué banda o qué artista, y piden más músicos. Música, Rey, perdón. Rey Barreto, Rey Barreto, Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, no bueno, tanto, pero eh, a, así que me, que me parte la cabeza es Rey Barreto. Rey Barreto me cambió la cabeza. O si no, este otro, eh, ¿cómo se llama? Eh, ah, eh, Willy, Willy Colón. Son así músicos de música cubana que parten la cabeza mal. Hay un percusionista actualmente y un pianista cubano llama Alfredo Rodríguez y el percusionista se llama Pedrito Martínez y son unas bestias, tocan unos monios musicales impresionantes pero no, no, no pierde esa esencia afro, esa cosa negra cubana originaria y me parte la cabeza mal. Pero sí, sí, la verdad que esos son así como referentes. Bien, si nadie tiene más preguntas, acá estaban pidiendo que se despida con música. Bueno, voy a hacer un tema que técnicamente no es mío, pero es de, de mi grupo, que se llama Conmigo No. Es cortito, esta versión va a ser una versión readaptada, que bueno, va a ser eh, cortita, se llama Conmigo No el tema. hace días así mirándonos de lejos en tu puto corazón y si mi vida es un panache No.